Bienvenido una vez más, yo soy Olga C. Moret, mujer cronopio y hoy quiero enseñarte uno de mis tableros favoritos e incluso te voy a dejar una versión que comparto en la descripción de este video. Es un tablero Kanban. Trello es una herramienta que está basada en una metodología llamada Kanban que viene de Agile. Básicamente lo que busca Kanban es que tengas un to-do list en drogas. ¿ok? Eh, Palabras más, palabras menos. Yo sé que Kanban es un poco más complejo que esto, pero vamos a simplificarlo para manejar tu lista de tareas en grupo de trabajo o personales también. Yo en lo personal siempre parto de un board de este tipo para cualquier proyecto y voy especializando ese tablero o ese board a medida que lo voy. Indo. Para que no tengas que empezar desde cero, yo aquí tengo una propuesta para ti. Vamos a comenzar a ver este tablero. Se trata de ¿Cómo utilizas este tablero? Aquí te dejo un poco de lo que es este esta metodología de metas SMART, que por cierto ya la estoy actualizando y traigo sorpresas de eso, pero ya eso te lo cuento más adelante. Aquí tienes un poco de cómo podrías escribir tus metas SMART, ¿sí? Y empezar a utilizar esto para llevar cuenta de qué es lo que estás haciendo en camino o para seguir esas metas. Luego tienes algo aquí de utilizar tu inbox. El inbox es una columna que tienes acá que yo agrego que es como un repositorio de cosas para las que no tengo tiempo aún pero que quisiera revisar en el futuro. Es decir, es como una atrapa información o atrapa data que no tengo tiempo pero voy a ver después. Aquí te explico cómo utilizar esa técnica del inbox luego tienes las actividades pendientes te sugiero una manera de cómo usar cada una de estas columnas actividades pendientes Aquí vamos a tener las actividades en progreso, las actividades en espera, las actividades terminadas y las referencias. Entonces, aquí fíjate que yo tengo una primera columna o lista que son los objetivos y te doy un ejemplo de esos objetivos con plazos, etcétera, etcétera. Luego de acá tengo el inbox fíjate que aquí guardé un correo electrónico que me llegó sobre una convocatoria para mandar un escrito luego tengo la parte de tareas pendientes y aquí la diferencia con el inbox fundamental es que esto funciona con las cosas que ya decidí hacer esta es tu tarea pendiente sí, es todo lo que ya dices mira no matter what no importa lo que pasas, llueve truene relampagué. yo voy a hacer esto Luego, tengo las actividades en progreso, ¿sí? Y más adelante tengo las actividades que están en espera. Sí, estoy muy orgullosa de esa foto y por eso la pongo aquí. Me encontré a John Snow en Montreal. ¿Quieres saber cómo fue ese cuento? Escríbeme en los comentarios y si me escribes, yo te lo cuento. Ok. Estas son las que están en espera. Por general, las actividades que están en espera o bloqueadas son cosas que no dependen de mí. Yo estoy esperando a que pase algo más y por eso las coloco en este, en este sitio especial. ¿no? Luego tengo las actividades terminadas. ¿Por qué es sumamente importante esta columna y mucha gente como que no identifica el por qué? Pues porque necesitamos una trazabilidad. Necesitamos poder ver qué hicimos. ¿Por qué? Porque primero ahí está el registro de cómo trabajamos, pero también está plantillas para futuros trabajos que tengamos que hacer, porque reinventar la rueda, fíjense yo para mis reportes de lectura que solía hacer para escribir reseñas, yo aquí tengo ya mis pasos determinados yo no tengo que inventar la rueda cada vez finalmente voy a poner acá las referencias que son todas aquellas cosas a las que siempre siempre estoy volviendo, por ejemplo como yo creo contenido de Agile, ahí podría poner el link al manifiesto de Agile para no tener que todas las veces es poner en Google allá el Manifesto ta, ta, ta, ta, ta. entonces son las cosas que siempre tengo que tener allí a esa bibliografía que utilizábamos en el colegio, esta es mi versión de tablero Trello de Kanban vamos a hacer un experimento tú y yo, vamos a irnos acá a la casita de Trello y vamos a buscar en las plantillas a ver qué tienen ellos de Kanban y así vemos si las plantillas tienen buscador también Vamos a ver, buscar plantilla, perfecto, vamos a poner Kanban. Ahí está, Kanban Template y Plan Your Day. Vamos a darle Enter para que me salgan las do, los dos tableros. Ok, aquí está el Kanban Template y fíjate que Trello tiene su propio diseño. Tengo incluso Power Ups, ¿sí? y fíjate que aquí me explica en inglés cómo se usa esta plantilla que básicamente es lo que te acabo de explicar vamos a buscar la otra plantilla de Kanban que estaba disponible a Kanban Template esta es un tablero estilo Kanban que puede ser eh, de utilidad para planificar y organizar eventos, aquí lo tienen. Así que bueno, yo voy a aprovechar y en otro video les voy a decir cómo pueden mandarle a Trello su propia plantilla de trabajo, porque es hora de que haya una en Kanban en español, ¿qué piensan ustedes? Vamos a intentarlo.